Hola, mi nombre es Kineret y hoy les voy a hablar acerca del curso de Kaplan. Yo tomé este curso en el 2019 y hoy les voy a hablar acerca de si lo recomiendo o no lo recomiendo. Creo que esta es una pregunta difícil, pero en resumen creo que depende. Puede funcionar para algunos y para otros no es tan necesario. En resumen, el curso te ayuda a tener disciplina, a formar tu método de estudio, te orientan sobre qué proceso llevar. Además, si eres alguien a quien le está costando trabajo mantenerse motivado para estudiar o estás tú solo y necesitas como convivir con alguien más que esté en el mismo canal que tú, es una excelente opción. La verdad es que a mí me ayudaron muchísimo, me dieron el método que debo seguir y eso fue fundamental en mi preparación. Sin embargo, si eres alguien que ya está estudiando por su cuenta, que no te cuesta trabajo seguir estudiando, estás motivado, eres muy autodidacta y pues no necesitas de este, estos cursos, pues la verdad puedes prescindir de ellos. O sea, no es esencial, no va a ser como a lo mejor una diferencia en tu preparación porque pues tú ya tienes todas las herramientas. Sin embargo pues hay quienes sí necesitamos de este curso, pues para podernos seguir preparando, para motivarnos y sobre todo para llevar a alguien que lleve el proceso de la mano con nosotros. Ahora les contaré un poco sobre mi experiencia. Yo tomé el curso de Kaplan para prepararme para el Step One presencial. Lo tomé en Chicago en junio del 2019. Yo inicié a estudiar en el 2019 y de repente... Pues sentía que ya no estaba avanzando, que no sé si estaba haciendo bien las cosas. Estaba yo haciendo videos de Kaplan y leyendo los libros, y después de eso hice un envío en mí y pues no lo pasé. Entonces me desesperé mucho, entré en pánico. Aparte de eso, me desmotivó y me estaba costando mucho estudiar. Ya no sabía qué hacer y me daba miedo a iniciar un coro. Entonces pensé, pues si este es mi sueño y esto es lo que quiero y las cosas no estaban saliendo bien, pues tenía que intentar algo diferente. Y pues lo único que me faltaba intentar era tomar un curso de preparación. Entonces invertí así todo lo que tenía ahorrado en ese momento y con la ayuda de mis papás me inscribí al curso y tuve mucha suerte, y pude quedarme con un familiar, entonces no pagué renta. Eso me ayudó muchísimo y la verdad fue una súper ayuda esta oportunidad que me dieron de quedarme con alguien Ok, ¿cómo fue mi experiencia en el curso? Llegué como dos semanas antes de iniciar las clases presenciales, entonces estudié en el centro. Es un centro que está bien, las instalaciones no son las mejores, pero sí está súper bien. Hay salas para estudiar que son como de 20, 30 asientos y cada una tiene computadora, entonces ahí iban todos a estudiar. Tú llegabas a esa sala y estaba llena de otros estudiantes y más personas estudiando, entonces eso como que te motivaba a seguir estudiando. Son tres pisos, cada en eh, los tres pisos pues está lleno de estas salas y pues hay lo básico, hay baños, eh, hay una cocina donde hay refrigerador, uno de microondas, entonces tú puedes llegar, ahí dejas tu comida, eh, después la calientas y hay unas mesas donde puedes comer cada que hagas tus breaks, puedes ir también ahí, ahí está lleno de estudiantes y puedes hacer amigos mientras estás comiendo, tomando tus descansos. Yo llegué como dos semanas antes de iniciar las clases presenciales. Entonces estudié en el centro esas dos semanas, así por mi cuenta en estas salas que les cuento. Después iniciaron las clases presenciales que son prácticamente igual a los videos eh, on demand de Kaplan, pero estas pues son en vivo. Era un curso intensivo, entonces yo entraba a las 8 de la mañana y tomaba clases hasta las 12, de la, 12 del día. Y hasta ahora nos daban un descanso de una hora, después regresábamos a la una de la tarde y terminábamos a las cinco. Después de eso, eh, pues ya tú salías y podías elegir quedarte a estudiar en el centro porque el centro lo cerraron hasta las ocho de la noche o podías pues irte a tu casa y ya pues eh, seguir estudiando en tu casa. Eh, durante los periodos de cuatro horas nos daban diez minutos de descanso, entonces sí estaba como que de repente un poco pesadito, pero pues eh, las clases estaban muy bien, no te enfadabas, los diez minutos te servían muchísimo para pues, seguir eh, estar atento y poder poner atención. Después de, los, de las clases presenciales, yo me quedé en el centro cuatro meses estudiando. O sea, de que ya no había clases ni nada, pero yo seguía yendo todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo llegaba todos los días a las 8 de la mañana y pues tomaba después un break hasta la 1 de la tarde y seguía estudiando hasta las 8 de la noche, de lunes a jueves. El viernes y el sábado el centro los cierran a las 5 de la tarde, entonces esos días pues me iba a las 5 de la tarde. Y de esos días ya no estudiaba, me los tomaba como que libres después de las 5 de la tarde. Ahora sí, ¿en qué me ayudó el curso? La verdad, el curso fue clave en mi preparación. 100% no por las clases, pero sí porque conocí a muchos amigos, personas que estaban en lo mismo que yo, eso te ayuda a motivarte. Me dieron muchos consejos y aprendí muchísimo de todas las personas que conocí en el centro. Y además, lo que siento que a mí más me ayudó fue que tienen un Medical Advisor y creo que fue lo mejor del curso. Él te veía así como que cada mes y te iba diciendo qué hacer. Por ejemplo, en mi primera sesión, eh, él revisó un examen que yo hice. Cuando entras al curso de Kaplan te obligan a hacer un examen de, como de ubicación. Son bastantes preguntas, creo que eran como 120 y con ese como que te ubican a ver en qué nivel estás, entonces en la primera sesión él revisó cuánto había sacado en el examen y revisó cuánto tenía de porcentaje en cada una de las asignaturas, entonces ya en base a eso él me dijo que él creía que pues no estaba tan mal, yo pensaba que estaba súper mal en todo y él me dijo no, pues vas muy bien, vas algo adelantada, en algunas eh, asignaturas como era patología y fisio, que son unas de las que tienen mayor porcentaje. Entonces ya en base a eso me dijo que ahora lo que me faltaba era hacer preguntas. Entonces ya como que él me ubicó y me dijo que ahora eh, lo que tienes que hacer es esto. Ya viste videos, ya estás entendiendo, tomas tus eh, clases presenciales y haces preguntas después. Eh, después de que tomé las clases presenciales, otra vez lo volví a ver y me dijo: Ahora sí lo que vas a hacer es terminar el banco de Kaplan, terminar todas las preguntas. Y después de eso me dijo que tenía que hacer un MBMI y si lo pasaba, iniciar UWork. O sea que cada mes te iba checando y, te decí, y te, tú le decías cuánto estabas sacando, cómo ibas. ¿Cuánto había sacado en, en los mil Y él te iba diciendo, no, pues ahora ponte a hacer esto, haz preguntas, eh, haz videos, o eh, haz humor. O sea, te daban así como que todo lo que tenías que hacer eh, mes con mes. Y eso me pareció muy padre porque, pues la verdad, yo estaba perdida. O sea, no porque no estuviera estudiando, sino porque no sabía qué hacer y porque no sabía cómo seguir el proceso ni cómo continuar. Entonces, el curso me ayudó mil, o sea, lo recomiendo muchísimo, siento que fue clave en mi preparación, no por las clases, sino porque me enseñaron que hay métodos y que hay un camino, y entonces, pues, si ese método le está funcionando a 100 más, a 100 más estudiantes que estaban en ese momento en el curso, pues, ¿por qué no me habría de funcionar a mí? Además, eh, otros amigos que también conocí ahí, porque conoces muchas personas, también me daban tips, eh, me decían ellos que habían escuchado, había personas que ya habían hecho el Step one me, me decían cómo se prepararon ellos, qué les funcionó, y pues me di cuenta que en realidad casi todos siguen el mismo método, que es pues hacer el DMIs, ver tus resultados y en base a eso decidir si sigues con más preguntas, qué recursos utilizar, etcétera. Ok, en cuanto a las clases, la verdad algunas fueron muy buenas, que me encantaron, como bioquímica, eh, patología, pero otras estaban, la verdad, regular. Eso depende mucho del centro en el que estás y del maestro. No todos los centros tienen los mismos maestros, igual dependiendo el tiempo en el que tomes el curso, pues van a ser los maestros que vas a tener. En general la mayoría son buenos, pero algunos eh, eh, para mí mi gusto fueron regular, otros sí fueron excelentes, pero en realidad las clases son como los videos, son de man, nada más que en vivo. Eh, ahora considero que hay otras clases que a lo mejor me gustaron más que esas, pero pues esas clases estuvieron pues en general bien. Ahora en cuanto a los precios, en sí a mí el curso me costó 4 mil dólares que incluía solo las clases presenciales. Pero yo tuve mucha suerte porque pagué el curso, me inscribí todo y como una semana después de que lo pagué se puso en promoción. Entonces estaba más barato y por lo tanto en ese momento si yo pagaba 500 dólares extra pues ya me podía quedar preparándome en el centro por cuatro meses más. Entonces pues ya así como que les escribí, les mandé correo, les pregunté y les dije oye es que el curso pues ahora ya cuesta menos. Este, vi esta promoción y me gustaría quedarme estudiando en el centro, entonces ellos me dijeron sí, que no había problema, entonces yo pagué nada más 500 dólares extra, que fue pues 4.500 dólares en total, y con eso tuve acceso a las clases presenciales que duraron 7 semanas, y después de eso pude quedarme en el centro estudiando 4 eh, meses. El otro pro del curso que considero importante es la visa. Por estar inscrito en el curso y durante todos los meses que estés, no solamente durante las clases presenciales, si tú te inscribes para estudiar en el centro cuatro meses, un año, etc., durante todo ese tiempo te dan la visa de estudiante. Entonces esto es algo que es muy importante para algunas personas que no tienen los medios para irse a Estados Unidos o que no tienen forma de conseguir la visa porque ya no son estudiantes, ya se graduaron. Entonces pues el estar inscrito en Kaplan te da esa visa de estudiante y puedes estar en los Estados Unidos legalmente y prepararte ahí. Muchos de mis compañeros, o sea, casi la mayoría de los que estaban en el curso lo hacían por eso, porque ellos querían prepararse en Estados Unidos, ya vivir en Estados Unidos pues para irse adaptando a todos los cambios y el estar en otro país mientras se preparaban para el Step bueno. Entonces ese es un... Pro del curso y la mayoría de las personas lo tomaban por eso. Yo no necesitaba la visa, sin embargo, pues me di cuenta porque el curso es tan caro y porque cuesta tanto estar ahí en el centro. Y es por eso, es por la visa. Y pues en resumen les puedo decir que lo que más me gustó de haber hecho el curso de Kaplan fue los amigos que conocí ahí. Conocí muy buenas personas, me ayudaron muchísimo, también aprendí mucho de ellos, son muy buenos amigos y la verdad los estimo mucho y los quiero mucho y eso fue creo que lo más top de haber estado en el curso de Kaplan. Ok, esta fue mi experiencia, espero les haya gustado y sobre todo les ayude. Si tienen algunas dudas, déjenmela en los comentarios, voy a tratar de responder todas las dudas y espero que se suscriban y también me sigan en Instagram. Bye.